Bueno, pues buenas tardes, a, buenas tardes, a todos y todas. Teníamos previsto esperar a esperar a que terminara la reunión de la mesa para que se produjera esta comparecencia mía, creemos que ya no, no tiene sentido esperar a la resolución de la mesa porque está claro todo lo que va a pasar. El gobierno ha enviado un escrito que tengo que tengo en la mano, como supongo que tienen, como supongo que tienen todos ustedes al Senado. Es un escrito delirante, como delirante ha sido la comparecencia del presidente Rajoy en la Moncloa. Creo que se establece un fin, de ciclo, un fin de ciclo en España con la comparecencia del presidente Rajoy en la Moncloa. Se rompe el pacto y el acuerdo que dio lugar a la Constitución del 78, en lo que tiene que ver con el modelo territorial y con la organización territorial de nuestro país. Se ha colocado al jefe del Estado de parte... El jefe del Estado lleva semanas comportándose como un portavoz del Partido Popular y el Partido Socialista está arrodillado ante la, del, ante la política del Partido Popular. Creemos que Mariano Rajoy pretende humillar a Cataluña con esta aplicación del artículo 155 de la Constitución y Mariano Rajoy es el responsable desde hoy de todo lo que suceda en Cataluña. ¿O alguien piensa que en Cataluña no va a suceder nada después de suspender o amenazar con suspender las funciones del Gobierno de la Generalitat y suspender o amenazar con suspender en los próximos meses al Parlamento de Cataluña para disolverlo y, y convocar unas elecciones. En el 78, cuando se elaboró la Constitución Española, Alianza Popular introdujo un voto particular en el que solicitaba que el artículo 155 de la Constitución permitiera la, la convocatoria de elecciones y no consiguieron sacar adelante ese voto particular, lo perdieron. Por tanto, en el espíritu del constituyente, y esto es muy importante, esto es muy importante que se recoja y que lo sepa todo el mundo, en el espíritu del constituyente, cuando se elaboró la Constitución Española de 1978, no estaba que el artículo 155 de la Constitución pudiera suspender un Parlamento autonómico. Eso es una barbaridad antidemocrática. Me vienen a la cabeza las palabras de, de Soraya Sáenz de Santa María, cuando hablaba de vergüenza democrática en el Parlamento y tenía toda la razón, hoy la vergüenza democrática se da en toda España. Esto no es una crisis catalana, esto es una crisis de la democracia española que está quebrando nuestros pactos de convivencia. Y además se crea, digamos, se, se, se rompe el pacto de convivencia por una vía autoritaria y chapucera. Esto se está haciendo con prisas. Es probable que enfrentemos la votación, bueno, es probable, no, es casi seguro que enfrentemos la votación del artículo 155 de la Constitución en esta Cámara el próximo viernes, es decir, con una semana y sin margen para que se produzca un debate parlamentario en condiciones, para que se a las partes en condiciones y para que puedan comparecer ante la comisión creada eh, alguien más que la Generalitat de Cataluña, que además entiendo que no vendrá, se hace... Se hace, convocando, se hace convocando a la comisión, ya digo, de mala manera y con prisas, se hace con el Partido Popular pidiendo suspender no solo la autonomía de Cataluña, sino también un pleno ordinario de esta Cámara en la que se iba a ejercer el control al Gobierno. Nosotros queremos que el martes el señor Rajoy, como estaba previsto, comparezca en esta Cámara para poder preguntarle por lo que está haciendo. A nosotros no nos valen las comparecencias de prensa sin preguntas. Creemos que el Parlamento está para controlar al Gobierno y que Mariano Rajoy tiene que venir al Senado el próximo martes a explicar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Porque nos resulta incomprensible. Y desde nuestra perspectiva entendemos que este momento, este momento de quiebra de los consensos constitucionales es un momento de pasar a la ofensiva democrática. Golpear a Cataluña es golpear a España y golpear a Cataluña como la están golpeando es golpear también a la democracia. Es un momento de ofensiva democrática. Mariano Rajoy. No puede sencillamente resolver este problema. Mariano Rajoy es el primer presidente de nuestra historia reciente que ha puesto a España en riesgo de ruptura. La primera vez en nuestra, historia, en nuestra historia reciente que España ha estado en riesgo de romperse y de que alguien declare la independencia en España ha sido bajo la presidencia de Mariano Rajoy y bajo su responsabilidad por las acciones que ha emprendido. No es una buena idea para construir una España unida humillar a Cataluña. Entendemos... Que es tiempo de ofensiva democrática, que es tiempo de elegir entre una España del siglo XIX en blanco y negro, unitaria, que no unida, y una España que quiere humillar a sus pueblos, y una España democrática, una España con futuro y una España y una España plurinacional. Y sin más, estoy a disposición de sus preguntas. ¿Cuándo es el tiempo de una ofensiva democrática? ¿Es que Podemos va a emprender alguna medida? ¿Va a recurrir, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 al Tribunal Constitucional? No, nosotros desde luego vamos a tratar de impedir, vamos a tratar de impedir, lo que pasa es que acabamos de recibir el texto, vamos a tratar de impedir, primero, que el artículo 155 se tramite por una vía chapucera y cutre que es como lo están intentando hacer. Debieran reunir a la Comisión de Comunidades Autónomas y no una comisión conjunta para evitar escuchar a los gobiernos autonómicos y a los senadores territoriales. A los senadores territoriales y a los gobiernos autonómicos se les debiera escuchar. Hemos registrado un escrito a la mesa solicitando que a la comisión que se va a crear se le aplique el reglamento de la Comisión de Comunidades Autónomas y, por tanto, que puedan participar al menos los senadores territoriales en ella. Que el debate se dé con plazos razonables, no es razonable que a la Generalitat de Cataluña se la llame a comparecer con un plazo ni siquiera de aquí al viernes. Y no es razonable que se haga una comisión chapucera, deprisa y corriendo, para humillar a Cataluña. Nosotros creemos que el Parlamento, que los procedimientos parlamentarios y, sobre todo, lo que tiene que ver con medidas de tanto calado, de tanto calado como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se tienen que tomar... Bueno, pues respetando los procedimientos y utilizando los procedimientos de la forma más cautelosa posible y favoreciendo el diálogo y favoreciendo el debate, que es lo que el Partido Popular ha renunciado a hacer. Bueno, pues muchas gracias.